Este es un sistema de mesa que vamos, va a ser dirigida por el doctor Jorge Zucla Escalante. ¿Ya? Luego vamos a hacer una ronda de preguntas, termina la mesa y vamos a tener un break y un coffee break para poder estar con todos. Doctor Jorge, lo dijo. Gracias. Muchísimas gracias. En principio agradecer la invitación y la brillante organización por parte de todo el equipo, de todos Pablo paulos del quienes eh, se han comprometido con la causa de generar espacios de debate y de diálogo como el que estamos participando el día de hoy. Las reglas de la presente mesa se es ha establecido un tiempo de siete minutos para cada uno de, de nosotros y a fin de organizarnos vamos a iniciar en todo caso con el doctor... No cabe duda que eh, la ley de crimen organizado es una ley que eh, finalmente ha tenido por finalidad buscar lidiar, como bien se ha indicado en las precedentes, respecto a eh, combatir organizaciones orientadas a algunas actividades que finalmente generan un amplio daño. Para efectos de poder desarrollar los temas de esta mesa, 10 años de la ley contra el crimen organizado, vamos a hacer uso de la palabra al doctor Ayrton Alizaga Hidalgo. Bien, buenos días ante todos eh, a los miembros de la mesa, a todos ustedes, estudiantes, jueces, fiscales, agradecimiento público al doctor Aldea, a los amigos de LP, al doctor Royal Vilca. Y fíjense, debo comenzar esta eh, ponencia o conversatorio. Indicando lo siguiente, más o menos hace un año y algunos meses se hizo viral eh, por las redes, LP compartió un video justamente donde se discutía un tema de imputación concreta en una audiencia de prisión preventiva y justamente de crimen organizado, a propósito de los 10 años de la ley contra el crimen. Y en ese video se discutía mucho respecto a la imputación frente a crimen organizado algunos clientes de este abogado que defendí no diré nombre 2013, estamos en 2023 son 10 años y el problema creo yo que es en el tema de la interiorización en el tema de la materialización de la ley si es que podemos ver nosotros el artículo número 2 de la ley más allá de ser una ley que establece procedimientos, técnicas es una ley también sustancial porque el artículo número 2, amigos establece un concepto propio del delito de crimen organizado. O sea, te da un concepto, y miren lo que dice, ¿eh? Eh, para efectos de la presente ley se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se repartan diversas tareas o funciones. Y más abajito dice, de manera concertada y coordinada. O sea, se entiende de que no es un problema de fiscales únicamente o de abogados o de jueces. Se entiende de que si es que la ley te obliga, porque la ley tiene una característica fundamental, es el tema de obligatoriedad, estamos obligados a cumplir la ley. Si es que la ley te obliga y te dice, coordinada, concertado, se entiende de que tú para hacer una imputación de crimen organizado tienes que basarte en la ley. Es más, si es que vas a pedir prisión preventiva, previamente formaliza, ¿correcto? Artículo 336, inciso 2, la formalización contendrá hechos detallados, tipificación específica, clara, precisa. Entonces, en esa audiencia, y hasta el día de hoy, no me dejará mentir el doctor Gutiérrez, tuvimos una audiencia hace más o menos un mes y medio o dos meses, en Arequipa, un caso de crimen organizado, yo defendía a unos integrantes, el doctor Algunos, y fue la misma discusión que hace un año, y que, que quizás hace cinco o seis, o sea, te imputan un tema de delito de crimen organizado pero no te dicen de qué manera tu cliente coordina, con quién coordina, de qué forma coordina, cuántas veces coordina, a quiénes coordinaba o concertaba, dónde está objetivamente la comunicación. Y es un tema, digo, de la materialización de la ley, porque la misma ley te señala eso. Ahora, solamente es un problema de fiscales, solamente es un problema de que los fiscales dicen, bueno, imputo crimen organizado y en la investigación veré, pues cómo puedo definir eso. Es un problema de fiscales o también es un problema de abogados litigantes que muchas veces no veo el tema de cuestionamiento. Si nosotros, los abogados que litigamos, no cuestionamos, quiere decir que está saneada la ley, que está bien la ley, que es perfecta la ley. Si es que los jueces no hacen un control de legalidad, de legalidad en la audiencia de prisión y permiten, porque recuerdo que en esa audiencia, tres de los que yo defendía, yo defendía seis. Tres le dieron prisión, tres le dieron libertad. Pero de los seis, ninguno había un tema de imputación específica. Entonces, qué casualidad de que solamente a tres le doy prisión y a tres le doy libertad, pero ¿dónde está el control judicial? O sea, son diez años de la ley. Se entiende que de repente la primera transición, los primeros años, al avance de audiencias, la utilización de la ley tiene que, pues, ya materializarse a la realidad. Y eso es un tema que hasta ahora, el día. Hasta el día de hoy creo que no, no se ha satisfecho. Y me preocupa mucho porque constantemente vamos a audiencias y son temas que no son muy tocados. O ya es tu tutela, ¿no? O sea, démosle prisión y en dos o tres meses la audiencia de tutela, pues, y ataca temas de imputación, temas de licitud. Y un segundo punto que también me preocupa como abogado litigante, porque aquí estamos en una mesa de abogados litigantes. Y más allá de cuestionar únicamente el tema fiscal, también de los abogados litigantes y de los jueces. Es el artículo número dos, te da eh, un inciso uno y un inciso dos. Si es que uno mira el código penal, el artículo 317, te establece el tipo penal de crimen organizado. ¿Cierto? Pero la ley tiene un inciso número dos y te agrega lo siguiente, ¿ah? ¿eh? Fíjense, dice la ley la intervención de los integrantes de una o que actúen, perdón, la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas. O sea, te da esa premisa, personas vinculadas que el tipo penal no te lo establece. ¿Y saben por qué es un problema esto? Porque en el inciso 2, cuando la ley habla de personas vinculadas a este grupo criminal, ahora me ha aparecido algunas disposiciones donde Fiscalía emite una disposición, incorpora a una persona solamente por ser vinculada. ¿Y cómo se vincula? Porque de la investigación preliminar, de repente, o ya formalizada, de repente, pues, aparece una señora que es testigo o un colaborador y da cualquier nombre. El doctor Ayrton Arizaga también sabía. Como Ayrton Arizaga sabía, ok, lo vinculamos y lo incorporamos a la investigación por crimen organizado. Sin embargo, como fiscal, no le imputo crimen organizado, porque claro, ¿qué le voy a imputar si ni siquiera sé cómo coordinaba, si es eh, financista, si es integrante? No lo sé. Pero lo incorporo solamente por esto, por el tema de vinculación. Como está vinculado, lo incorporo, lo investigo. No le doy imputación, pero lo meto a los procedimientos de la ley 3077. Que tome todo ese plazo de investigación. Eso es un problema real. Afecta obviamente el tema de la imputación necesaria, la imputación concreta, afecta el artículo 71, porque uno tiene derecho de que desde que te detengas te informen, ¿cierto? Afecta un tema de debido proceso, ¿cierto? Afecta lo que es un tema de plazo, de plazo, porque obviamente te van a hacer incorporarte a una investigación de crimen, te sujetas al plazo del crimen, pero no te imputan el delito de crimen y es un problema que nuevamente digo yo creo que más allá de fiscales de abogados de jueces hay que materializar o sea hay que hacer un control no podemos de repente darle un abuso más allá a la ley es un tema que me causa mucha discusión cuando me reúno con algunos amigos y conversamos sobre propiamente las prácticas en el litigio muchísimas gracias gracias doctor Ayrton Arizaga. ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Renzo Peña recibámonos con un fuerte aplauso A ver, se, se escucha bien, ¿Sí, no? Muy bien primero que nada, muy buenos días sea eh, mis primeras palabras de agradecimiento con la organización en especial al doctor Aldea por esta gentil e inmerecida invitación Estamos eh, formando parte de una jornada académica eh, a nivel pues, comunitario y también personal. Vengo recién de dictar clase y sin embargo el ímpetu académico que nos junta y nos congrega el día de hoy me parece que sigue siendo un factor bastante importante en la formación no solamente de futuros litigantes sino también de aquellos que quizás aspiren a una eh, plaza en el Estado. Desde allí, mi agradecimiento por este pequeño espacio para escuchar estas breves referencias y reflexiones que voy a pasar a reproducir el día de hoy. Habiendo escuchado atentamente, que justamente este es el, el espacio propicio a mi colega precedente, nos hablaba de un problema de materialización. Muy bien, al respecto he traído una serie de observaciones y creo que lo sujeto, por supuesto, a debate con la intención... Eh, de legitimar el conflicto como diría la dimensión conflictualista de nuestro nuestro derecho sabemos bien que el artículo 2 de esta ley 30 no define o no delimita perfectamente o, o, o de manera individual de qué forma se pudiera en todo caso atribuir la participación de quienes estén vinculados a la organización criminal y al respecto hay denodados esfuerzos, por supuesto, ¿no?, de las diversas instituciones que en este caso, a través del acuerdo plenario 1 2017, se ha intentado, y digo intentarlo porque, vamos, seguimos en constante dinamismo, pues, ¿no? Vamos avanzando en ese sentido, en ese rumbo y en ese norte. Delimitar en dónde radica eh, los elementos característicos y constitutivos justamente del de crimen organizado y la organización criminal. Desde mi humilde punto de vista el principal problema antes de la materialización radica en la delimitación temporal. A propósito de quienes están vinculados ¿correcto? A la organización criminal, no solamente delimitar qué hicieron o de qué forma están vinculados, sino desde cuándo ¿no? ¿A partir de cuándo? Porque tenemos la idea general de que la organización criminal es un grupo de tres o más personas que se reúnen y congregan ¿no? Con la finalidad de desarrollar Actos ilícitos con un fin lucrativo, no desvincular al aspecto económico nunca. Pero, ¿todos empiezan formando parte de, de, de esta organización, de esta empresa? ¿O desde cuándo podemos, en todo caso, atribuirle a cada persona su participación? Me parece que esto se traduce posteriormente en el problema material que ha expuesto nuestro colega. Respecto al reparto de arreglo, por supuesto. Como comentario personal y anécdota les debo comentar que en algún momento pues, eh, se me quiso de pronto se quiso de pronto proceder contra mi persona por ser abogado o asesor legal de una empresa. Brazo legal, ¿no? Brazo legal de la organización criminal. No éramos ni personas, era una IRL. ¿No? Un poco para amenizar esta situación. Pero, pero vemos que esos problemas, que estas situaciones son reales. Y se traducen muchas veces en una carpeta de investigación. Vamos, la respuesta se cae de manera, pero no siempre es, es, es tan sencillo, por lo visto, ¿no? Ahora bien, no sé si muchos recuerdan, de pronto, la película de Batman, el caballero de la noche, un par de abogados en la fiscalía, el resto un montón de, ¿no? de, de imputados, de abogados, reclamando, vociferando. Básicamente, esa es la esencia del proceso y de las audiencias de crimen organizado. Y entonces en ese supuesto, escuchaba yo, porque siempre es bueno escuchar a otros docentes, ¿no? Escuchaba el doctor Jefferson me parece que va a estar acá en una próxima mesa. El código jamás imaginó ni sus mejores ni peores pesadillas, que iba a haber tanta gente en una sala de audiencia. Entonces, logísticamente tampoco estamos preparados para poder llevar audiencias ¿no? Con respecto a la organización criminal. Desde mi punto de vista, como abogado litigante, son algunas aristas que puedo percibir. Sin embargo, está la otra cara de la moneda. Y me toca hacer de pronto el pesado de la película porque me encanta conversar con diversos amigos y profesionales del derecho y conversar con un fiscal de crimen organizado encargado de la zona sur, ¿ya? De la fiscalía contra el crimen. Él venía casos desde, bueno, jurisdiccionalmente, ¿no? Desde Chala, que es parte de Arequipa, hasta Cañete. Y el tema de plazos, ¿no? Uno está en el pendiente, ¿no? Se vence mi plazo, contra el plazo, de plazos, hay que estar allí, ¿no? Incisivamente. Me decía Renzo, ¿no? Desde Cañete hasta Chala. Yo tengo que lidiar con esa carga procesal y, y no me es suficiente el tiempo. Por eso es que puedo preventiva. A veces, para una pericia tenemos que mandar la lima y esperar el resultado. Y no, no me el esto. ¿No? Entonces yo creo que el problema no solamente es eh, material, sino también de carácter sustancial. Porque reitero, la ley de crimen organizado al día de hoy, ¿no? desde el año 2013, creo que debe empezar a variarse de acuerdo a, a los fenómenos ¿no? que se han venido presentando. De esta manera, y agradeciendo su escucha, cierro mi eh, intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con el doctor Ayton Ramírez. Perdón, con el doctor Renzo Peña. Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Juan Max. Así pues sigamos con un fuerte aplauso. ¿eh? Bien, muy buenos días. Eh, en principio hay que agradecer siempre esas oportunidades que nos pueda brindar esta conferencia. Este evento es de mucha importancia para todos que reúne obviamente a los mejores abogados y sobre todo a las personas interesadas en saber cómo se está desarrollando el derecho penal y también el derecho procesal penal. En ello, el agradecimiento al doctor Pablo Aldeas, a todo el equipo en realidad, que es parte obviamente estratégicamente para poder el día de hoy dialogar brevemente sobre esta posición, 10 años después de la ley de crimen organizado. Eh, quisiera partir con algo que es muy importante para nosotros. En alguna oportunidad, dentro de la lectura del Grito de Córdoba, Claxon, donde se publica, José Carlos Mariategui decía los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Apuntemos esa perspectiva, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan y casi siempre es una frase recurrente cuando nos toca a las audiencias mencionar sobre todo algo de Benedetti, que dice una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Dentro de los 10 años hemos encontrado dos circunstancias especiales. La primera que siempre nos ha cobijado sobre todo la estructura del debate es cómo es posible, o en todo caso se plantea una pregunta, ¿se puede a un colaborador eficaz posterior de la obtención de una sentencia se puede convertir en un testigo protegido? ¿Es correcto? tenemos nosotros normatividad vigente que la regule como tal. Entonces, en ese contexto es importante hablar no solamente del testigo protegido o del colaborador eficaz, si esto es posible o no propiamente por la experiencia que nos ha tocado, sino revisar los artículos 247 al 252 del Código Procesal Penal. Respecto a ello, el punto en realidad que queremos debatir es el artículo 251. El 251 que probablemente ya es conocido también para los que estamos inmersos en, en esta categoría de eh, alegar defensa. No, el, de, el caso en concreto es del doctor Jefferson Moreno. En su oportunidad, él estuvo haciendo una defensa propiamente a Nadine Heredia. El caso en concreto pasó de que dentro de las alegaciones o las afirmaciones que se construían como teoría los hechos en concreto, Decían, eh, se le imputaban hechos a la señora Nadine Heredia Larcón, pero hechos que se encontraban eh, provenientes de un testigo protegido. Dentro de ellos se solicitó un argumento importante, que era si se puede o no hacer un reexamen, o en todo caso en su oportunidad, lo que planteaba era hacer un efecto contradictorio, porque otra de las cosas que también queda a la deriva es eh, cuando se otorgan las medidas de protección a las partes, ¿cuál es el momento pertinente? oportuno para que nosotros desde la defensa eficaz podamos realizar un trabajo en qué momento nosotros podemos no es cierto advertir este principio contradictorio en qué momento nosotros podemos hacer una defensa eficaz y sobre todo que se garantice en este caso los principios constitucionales y procesales propiamente del proceso en este caso a las personas que vienen siendo investigadas como también a las personas obviamente o los agraviados que puede ser el estado entre otras personas la cuestión es en concreto es que la normatividad aún no nos ha entregado herramientas especiales, sí nos ha entregado jurisprudencia, sí nos ha entregado debates, algo que estoy de acuerdo con Roger, el doctor Roger decía, muy poco estamos nosotros tratando de unirnos, y una de las cosas importantes es que también a nivel jurisdiccional, también por ejemplo sabemos que la, sala, la primera sala nacional no piensa de la misma forma que la segunda o viceversa, que cada, cada eh, en este caso, jurisdicción, por ejemplo, la libertad, San Martín, Ucayali, entre otros, tienen diferentes criterios. ¿En qué momento? Ya han pasado 10 años y es también enorme responsabilidad por parte de nosotros, los abogados litigantes, los que estamos también en la enseñanza de, de empezar a cuestionar este tipo de actuaciones, porque en el fondo podría en el futuro generar, obviamente, no solamente una indefensión material, sino que podría generar, obviamente, una persecución sobre aquello que hoy nosotros estamos viviendo, que son los casos emblemáticos, y esto nos agrava necesariamente la circunstancia de generar una defensa correcta. Paso por una circunstancia. Cuando Sócrates, en su oportunidad en el libro de Apología de Sócrates, Sócrates cuando conversa directamente con el Fedón, Justo una de las cosas que se cuestionaba era que si Sócrates podría generar, obviamente, le ofrecen la oportunidad de escaparse después que él había, o ya había sido condenado a tomar la cicuta, que es a elección propia, a elección propia. Pero Fedón le ofrece la posibilidad de escapar. Y Sócrates decía algo sumamente importante. Si yo, que soy una persona que he respetado, que he propagado en el tiempo el respeto a las leyes, no la respeto, entonces, ¿quién de los que me siguen, quién de los que creen en mí podrá respetar la ley? Y acá hay un problema interesantísimo, sobre todo quiero referirme al, a una sentencia en concreto que es de la Primera Sala Nacional 03-2017, Nadine Heredia. ¿Y por qué es importante esta resolución? Perdón. Porque en esta resolución un problema interesante sobre el reexamen y la figura del afectado ¿Quién es el afectado? Es decir, ¿quién es la persona adecuada que podría plantear un reexamen propiamente a esta figura? Y, y lo que dice la sala, no sé si es un tema alarmante o entiendo que es una perspectiva normativa, porque entendemos que el derecho tiene cuatro fuentes, legal, doctrinaria, jurisprudencial, constitucionario. Entiendo que las sentencias se apegan a la legalidad, entiendo que la resolución es la motivación, pero hacer una motivación respecto al afectado... Que Solamente el afectado puede ser la misma víctima que ha sido obtenida en este caso de la medida de protección. Y estamos hablando de las partes, en un caso de crimen organizado. O sea, yo no me imagino y me pongo en una cuestión objetiva. Nos imaginamos nosotros a la víctima, es decir, al, a la persona que se le ha otorgado una medida de protección solicitándole al juez, cuestionándole al juez, señor, necesito que el fiscal me motive por qué me ha otorgado la medida de protección. ¿En serio? Nosotros creemos que eso objetivamente va a pasar en un mundo real o naturalmente el afectado a que se refiere propiamente este artículo no debe estar considerado obviamente al quien viene siendo investigado que una medida de protección en su mayoría no tiene motivación ya de las motivaciones de las de los escritos o resoluciones que se puedan realizar ya obviamente eso es otro tema pero en muchas oportunidades nos ha tocado dentro de esta defensa encontrar naturaleza simplemente de una hoja, dos hojas, un párrafo donde solamente dice que existe la necesidad de convertirlo en un testigo protegido. Y la motivación, y las razones, y el reexamen, ¿quién es el afectado? Estas son obviamente de la naturaleza por la cual cuando partimos esta exposición hablábamos los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creo que como abogados y sirve de mucho este espacio para poder reflexionar y después obviamente tendremos que hacer mesas de debates y después seguramente nos uniremos para seguir construyendo un mejor derecho. Que este sea obviamente la mejor posibilidad para que nosotros podamos enmarcar la coyuntura de un derecho penal mucho más acorde a nuestra realidad más solidaria, más humana, menos azarosa y contenciosa. Muchas gracias. Agradecemos la participación del profesor Martín y le cedemos el turno la palabra al doctor José Burgos Alfaro. Recibamos el un Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días a los colegas que forman parte de la mesa número dos. Es un, eh, un honor, la verdad, para mí estar aquí con todos ustedes, mi gran agradecimiento a mi amigo Paola Aldea, eh, por hacer precisamente esto, no yo creo que solo tú pudiste haberlo hecho, esa es la verdad, no creo que ha tenido que pasar el tiempo necesario para que una persona no justamente no se ponga en pie firme y diga tenemos que hacer esto, porque esto es parte eh, justamente de la, nuestra profesión, Generar esos espacios importantes, ¿no? Eh, y agradecer también por haberme salido de, de, de una. Este, un ambiente de confort, porque como te lo comentaba, ya hace como un año más o menos que ya estaba fuera de los foros académicos, hace como un año he estado. me he admitido justamente algo que a ti también te gusta bastante, que es la política. Así que espero también encontrarte muy pronto en esas. en esa obviamente hay que insistir, por supuesto, ¿no? Y. hace años atrás, el Ministerio de Justicia me había invitado a los 10 años del Código Procesal Penal también en Lima, y precisamente eh, cuestionaba de que por qué se daba la posibilidad de eh, otorgar 36 meses en la etapa preliminar en los casos eh, que obviamente consideran que es un caso complejo, cuando precisamente la finalidad de la calificación es precisamente al término de la preliminar. O sea Yo no puedo pre-considerar que es eh, caso complejo cuando yo precisamente estoy en el tiempo para finalizar y considerar que es caso complejo, ¿no? Y el crimen, el, el, la oración criminal ha asentado precisamente eso ya prácticamente todos estamos aceptando que en preliminar tiene que ser, en caso de crimen organizado, 36 meses. ¿Y por qué nosotros, los abogados litigantes, tenemos que nuevamente ir a los órganos jurisdiccionales a cuestionar a través de tutela de derecho, a través de control del plazo, eh, cuando precisamente debería ser al revés, cuando el control debería más bien de venir de los órganos jurisdiccionales y no precisamente de los abogados eh, litigantes. Y que precisamente el tema de la criminalidad que ha ido avanzando, presuntamente, porque las estadísticas que han sido publicadas en el año 2014 se señalaba de que se tenía como crimen organizado eh, alrededor de 274 mil denuncias. En el año 2018, 370 mil denuncias aproximadamente. Es decir, del 2014 al 2018, que son las últimas estadísticas, tenemos un millón y medio de denuncias de crimen organizado. Ahora, la pregunta es, claro, oh, ¿eso es así? realmente todo denuncia de crimen organizado, no hay seguimiento a que si es que verdaderamente terminó el proceso como crimen organizado, o es que se fue variado de repente a banda, o de repente eso no, o es que de repente terminó en, en absolución, en archivo. Y estas cifras, aunque no lo parezca, del año 2014, obviamente es de la ley del ley 2013. O sea, si yo digo de que creo el crimen organizado eh, en el año 2013, obviamente en el año 2014 va a disparar 74%, es lo más lógico, ¿no? Realmente eso es así, pero eso también tenemos que verlo reflejado en otras cosas, como que, por ejemplo, a pesar de los años, si el, si el, si el estándar o el el estatus del nivel del de la, del porcentaje de la denuncia del crimen organizado se va a mantener pese a las luchas de los llamados operativos Y es que esto se mantiene pese a todo lo que se está reforzando por parte del Estado. Y es que el Estado lo que está haciendo, y creo que por ahí decían, claro, el código jamás pensó tener una, eh, audiencias con por ejemplo con eh, un gran número de personas, abogado litigante parte procesal. Yo creo que el Código Procesal Penal jamás se, manejó, se imaginó estar pensar tener las normas que tenemos el día de hoy. Y es que el Código Procesal Penal se ha modificado de a grande, grandemente, que lo que se pensaba que era un sistema garantista ahora ya no lo es. Y eso va a continuar. Las herramientas que se le está dando al Estado respecto a la retición de los derechos va a continuar. Y no solamente en el tema de la criminalización, porque ahora ya todo se criminaliza, todo es obviamente crimen organizado. Hace unos meses atrás, sí, el año pasado, en eh, eh, la municipalidad de Huacho, eh, a los regidores no votaron una PC de vacancia de un regidor porque había sido condenado en segunda instancia y consentido, eh, no lo quisieron vacar. A todos fueron denunciados y son investigados por crimen organizado. Obvio, pues, nueve regidores, ¿no? Más de tres. Y es que, ¿eso qué permite? Permite precisamente que ¿eh? parten en tu puerta, entran a tu casa, se llevan todo hasta de tus hijos, eso no importa, no interesa. Existe un límite, una línea tan delgada respecto a lo que eh, se podría llamar restricción de derechos fundamentales, llámense ponderación, llámense la autodelimitación, lo que ustedes quieran llamarlo, conforme a su teoría. Pero existe una línea tan delgada respecto a la posibilidad de poder ingresar y permitir esa autolimitación o ponderación de los derechos fundamentales aunque lo que podría considerarse como abuso. ¿Y cómo los abuelos litigantes podemos luchar contra eso? Es que el juez va a decir, pero el, el policía es policía. ¿Cómo va a ir algo, cómo el, el policía siendo, obviamente, una persona que tiene que proteger tus derechos fundamentales? ¿Cómo puedes pensar que va a vulnerar tus derechos fundamentales? Un fiscal en la cual tiene que obviamente ser un, una persona que va a defender el debido proceso, el defensor de la libertad. ¿cómo va a considerar usted, va a decirme a mí, que ha vulnerado tus derechos fundamentales? Y es que ahí justamente entra a tallar un gran problema que tenemos en nuestro país, es que no tenemos una posibilidad de, de, de, de, de poder luchar contra eso, que podemos incluso llamarlo como un sejo conductivo, en que esas circunstancias no están respaldadas por ningún tipo de control. En otros países, por ejemplo, las patrullas tienen cámaras, audios, regalaban todo tipo de intervenciones, la fiscalía también lo tiene. Es más, hasta podríamos decir que también lo tienen, pero no, jamás ingresan al proceso. Estas grabaciones, estas filmaciones que se realizan respecto al sallanamiento, respecto a las detenciones en flagrante, existe, pero jamás ingresa al proceso. Cuando el abogado le dice, pero mi imputado... Eh, es mi, mi, mi cliente me está diciendo que, según su derecho, hicieron ciertas otras cosas, lo obligaron a declarar, qué sé yo, le hicieron firmar sin, sin, sin haber leído su. Sí, pues, pero lo firmó, pues. Pero dice que no lo leyó, pero lo firmó, pues. El policía no va a mentir. Entonces, esa situación, esa circunstancia, es la que nosotros tenemos que, que, que, que justamente hay que lidiar. El. El colega que me precedió me señala, señalaba de que los cuestionamientos respecto a las calificaciones obviamente se dan en la causa de la prisión de preventiva, Yo quiero ir un poquito más atrás. Quiero, hacer un poquito, quiero irme un poquito más atrás. ¿Y por qué no darle la posibilidad a los órganos jurisdiccionales hacer los controles de los plazos? ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué los abogados tenemos que decirlo? ¿Qué es? El abogado no se calla, lo convalida. ¿Y por qué el juez no lo dice? ¿No es el juez de garantías? El juez de garantías no podría decir, hey, que, oye, la ley dice 36 meses, pero 36 meses tiene que ser, porque no puede ingresar de oficio nada más por parte del juez de garantías y decir, bueno, señor fiscal, ¿usted considera que crimen organizado? Si sí, yo considero que de repente es. Bueno, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Bueno, ocho meses, ocho meses, dale. Te fijo ocho meses de investigación. Y si necesitas más, bueno, pero pues, al terminar tus ocho meses vamos a ver, verificar, de todas las diligencias que has hecho, vamos a ver qué has hecho, pues. Pero no lo voy a hacer después de tres años. Y voy a formalizar yo otro tres años más. Entonces, esa situación tiene que venir justamente por la persona que no dice, según dice la ley, garantiza el libio proceso, es imparcial, es sujeto imparcial, no puede ser llamado con nosotros a y nos ahoguemos y exclamemos justamente su venida al proceso. Esas si tú estás, eh, señores, colegas, eso es lo que yo quisiera entrar a entallar y en mi participación. Eh, y teniendo en cuenta que el doctor Montgomery Gas también hablaba respecto a las, a las negociaciones en las cuales yo siempre he criticado en el tema que las, de las clases, obviamente, primero tienen que ser un tema eh, de dogmática y un tema de negociación, más allá del tema de la litigación. Eh, bueno, mi esposa es juez de la mitigación preparatoria, yo soy abogado litigante y en mi casa también negociamos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Burgos Alfaro y le cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Gutiérrez Olivo. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bueno, primeramente, buenos días. Mi nombre es Luis Gutiérrez, soy abogado defensor privado en litigios penales, y a mí me da mucho gusto primero encontrar a buenos amigos aquí. Primeramente agradecer al doctor Pablo Aldea, que está presidiendo esta conferencia anual de abogados penalistas, la segunda. En la segunda es donde tengo el honor de participar y espero que continuemos a posterior. A quien también quiero saludar es a una persona que también hace todo esto posible quiero saludar al doctor Roger Vilca, que es el CEO de LP Pasión por el Derecho. Desde acá, mandar un saludo a una persona que ya le han nombrado, un gran amigo, que está en breve ya con nosotros, que es el doctor Jefferson Moreno, y al doctor Giovanni Ricale, que está acá también representando a la Universidad San Martín de Porres. Bueno, amigos, el tema es amplio. Han escuchado ustedes, mis colegas, primero hablar del tema de la imputación. ¿Ya? ¿Y, ¿Y por qué ah? ¿Por qué el fiscal tendría que motivar? ¿Qué le exige? O sea, ¿será nuevo? ¿Será nuevo que la fiscalía se entera que tiene que motivar un requerimiento? Si ustedes revisan el fundamento 24 y 28 de la casación 626-2013 en Moquegua, o sea, hace unos más o menos 10 añitos atrás, ¿no? Ya tenían ese deber. ¿Pero será que solo por jurisprudencia? A ver, si ustedes revisan su código, revisen por favor el 64 y el 122 del Código Procesal Penal, ¿Será que no tienen que motivar su requerimiento o yo tengo que llegar a audiencia a adivinar qué quiso decir? Creo que no, no, hay, una, hay un principio de igualdad de armas. Y acá viene un punto que es el primero que quiero abordar. ¿En qué, en qué hotel estamos? Melia, ¿no? Ya, y justamente Cancio Melia te decide en ese tiempo, oye, eh, ¿y la organización criminal qué es? O sea, ¿por qué se anticipa? ¿Por qué, fran ¿por qué finalmente nosotros tenemos que sancionar algo antes que se ejecute? lo que lo que se denomina peligro abstracto y más o menos te decía que tenemos dos teorías una teoría que justifica que el estado actúe antes de porque finalmente la organización criminal no se crea para que nosotros conversemos o sea no se no se limita al pacto al acuerdo para qué nos ponemos de acuerdo para cometer delitos que van a ir más allá sí o no y te decía cancio melia oye hay manera de deslindar lo que es la organización criminal de lo que va a ser la comisión ulterior de, lo, de los delitos que se pretende cometer no hay y si eso es así, está justificada la anticipación punitiva al previo acuerdo te decía que no pero de ahí surge otra teoría y te dicen no, pero un ratito esos bienes que tú vas a esos bienes jurídicos protegidos de los tipos penales que va a cometer la organización ya hacen que se genere un peligro y ese peligro te genera un nuevo bien jurídico protegido. Y es ahí donde sale el, el orden estatal y la seguridad pública. Que si tú revisas, son los bienes jurídicos protegidos de tu 317, ¿sí o no? Los que te trae la ley 30.077 o no. Ya ves. Entonces, esa es una primera idea. Pero esto tendrías que darte cuenta, porque si hablamos de 10 años, claro, son 10 años de la ley, ¿no? Pero vamos un poquito más atrás, porque en realidad esto viene desde el Código del 1836. Si tú revisas el código de 1836, te vas a dar cuenta que se habla de tres o más. Si revisas el del 62, te vas a dar cuenta que se habla de las pandillas. ya Pandillas de malhechores, les decían. ya. Entonces, y si te vas al del 24, no encontrabas ya el término definido de banda. Y si te vas un poquito al del 91, no estaba asociación ilícita para delinquir. ¿Qué pasó con la ley? ¿Por qué salió la ley? que dicho sea de paso tiene su decreto legislativo, ¿no? porque tal vez no estaba muy bien y vienen a fortalecer la ley de crimen organizado, decreto legislativo 1244, pero acá surgen aspectos problemáticos y el primero que vas a encontrar que va de la mano con la imputación, ¿cuáles son los alcances típicos del delito de crimen organizado? O sea, realmente, esa subsunción que vas a tener dentro de esas conductas que te dicen de constituir, de planificar, de perdón, de organizar, finalmente de integrar, que prácticamente son una copia de la convención de Palermo, este, ¿cómo funcionan? Ah? Porque antes de la modificatoria, si tú revisas tu 317, ¿a quién se han soñado? Al que forma parte de una organización de dos o más personas. Ah, ya. Pero si dos son necesarios para constituir, ¿quién tendría que integrar? El tercero, ¿sí o no? Y por eso tienes tu modificatoria y actualmente el 3.17 te habla de tres o más. Ese es un punto. Y si revisas actualmente el código, se dice a quien integra una organización de tres o más personas. Ya, entonces yo vengo a integrar, ¿quién sería yo el cuarto? Porque ahí surgen dos teorías, ¿ah? ¿eh? Yo no puedo integrar algo que no existe. Yo tengo que integrar algo que existe. Y la constitución está pensada distinta a la integración. La constitución es nos ponemos de acuerdo, hacemos el pacto social de la empresa criminal, nos distribuimos funciones en una estructura jerárquica para llevar a cabo esos delitos. Y si revisas ese acuerdo plenario extraordinario el 1 de 2017 de la Sala Penal Nacional, a todo lo que te acabo de explicar le denominan elemento modal. Pero ¿sabes cuál es el problema? Experiencia propia. Estoy seguro que el doctor Fran Almanza, los representantes de la Fiscalía más tarde, también en Lima van a dar su punto de vista. Pero de mi experiencia te digo que ese elemento modal casi nunca lo desarrollan. Y es ahí donde viene el problema. Porque finalmente lo que vas a tener, eh, lo que cuestionaba acá mi colega, era, ya, ¿y qué hice yo? O sea, ¿cuál es mi función? El siguiente colega decía, ¿y desde cuándo integro? Porque finalmente, si a todos nos imputas integrantes, ¿quién constituyó lo que integramos? Porque yo tengo que formar parte de algo que existe, no, no voy a poder formar parte de algo que no existe. ¿Me entiendes? Por eso surge la tesis valorativa también. Ahora, eh, teoría valorativa. Un tercer punto que quiero plantear es el siguiente. Se tiene que si estamos sancionando porque finalmente no se ha ejecutado la lesión de un bien jurídico, todavía no se ha ejecutado la acción porque estamos anticipando punitivamente la sanción a el concierto, ¿ya? Entonces, lo que yo te quisiera plantear es ¿esto no será algo que Gunter Jacobs más denominó el derecho penal del enemigo? Porque finalmente no tienes una acción propiamente dicha. No tienes una lesión, un bien jurídico. Y si no tienes una lesión, un bien jurídico y te estás anticipando a sancionar conductas que no lesionan, decía Gunther Jacobs, derecho penal del enemigo. Escuché también acá el doctor Marcelo Camargo, te hablaba de lo que era este, el derecho penal económico. Y te hablaba del principio de culpabilidad. O sea, ¿a quiénes podemos reprochar la teoría del hecho propio? ¿Qué estás haciendo acá? estás transfiriendo responsabilidad transgrediendo justamente esa teoría del hecho propio a quienes integran, pero eso no queda ahí, ¿eh? o sea el derecho penal del autor no queda simplemente porque te vulneran el principio de culpabilidad la teoría del hecho propio ¿qué pasa con los beneficios penitenciarios? ¿qué hizo el decreto legislativo 1244? te sanciona a que los líderes jefes, financiistas finalmente, conclusión no tienen beneficio pero todos los demás sí, ¿eh? por si acaso, ¿ya? Entonces, ahí tienes otro problema. O sea, aparte, que ya me estás diciendo que si la agravante de crimen organizado no está dentro del tipo penal, por ejemplo, como en tráfico ilícito de drogas, si revisas el agravante del 297 cometido por organización criminal, muy en concurso real, para todo delito que no tenga como agravante de crimen organizado, me niegas el beneficio. Entonces, ¿será o no será derecho penal del autor? ¿Ustedes qué dicen? Esos son dos puntos que más o menos me preocupan. Pero ya para cerrar la idea, porque el tema es amplio, quiero este, señalar lo siguiente. Hablar de crimen organizado, parte de entender que, qué es crimen organizado. ¿Ya? O sea, no basta que me digas, pues tenemos el elemento personal, el funcional, el estructural, el jerárquico, creo que eso ya lo conocemos. ¿no? Eso eso está en, el, eso está en la ley y eso está finalmente en el acuerdo plenario. Pero, ¿cómo lo desarrollas, pues? Entonces, ese es un punto aparte. Ahora, eh, otro punto es, ¿un fiscal de crimen organizado puede investigar a una persona a la que no se le imputa crimen organizado? Creo que más o menos este, mi colega iba por ese lado. O sea, y te cuento un caso real. Eh, yo soy fiscalía de crimen organizado, quiero investigarlos a todos ustedes hoy día que están acá en la CONAP porque a mí me parece que más adelante de repente puedan estar en un delito de crimen organizado, y como pueden estar vinculados, de repente a mí me parece, y ¿sabes que Hay jueces que te contestan, ah, no, sí, pues, es que ¿sabes qué, hijito? Hay un principio de progresividad de la investigación que no has entendido, abogado, ¿ya? O sea, pero yo plantearía lo que, lo, lo que señala el doctor Celis Mendoza, ¿yo imputo para investigar o investigo para imputar? Hay que tener cuidado, imputación concreta de imputación necesaria son dos cosas distintas ¿sá? y imputación concreta se va a centrar sobre el núcleo de lo que es una organización criminal justifícame los cinco elementos hablaba el doctor Burgos del tema del plazo y hablaba el doctor Marcelo Marcelo Ramírez Díaz Ramírez hablaba del caso Yoshiyama Tanaka y sabes qué pasa en la mayoría de requerimientos fiscales cuando te motivan la proporcionalidad vas a encontrar de que somos 36 imputados, pero hay media página motivando la proporcionalidad, ¿sí o no? Para toditos es, ya, revísate el caso de Yoshida Tanaka, fundamento 113, 114, 116 y 100, eh, 117 y 166, ¿sabes? Lo que dicen acá es de que la proporcionalidad se tiene que motivar para cada imputado, o sea, no es que se en bloque, ¿ya? ese es un dato adicional que ustedes lo van a poder revisar. Y finalmente, este, lo que quiero plantear acá es una cuestión más que nada de propuesta. ¿Qué pasaría, amigos, si es que la ley se asemeja un poco más al código y no encontraríamos tantas contradicciones? ¿Por qué? Y con esto concluyo. Hablaba el doctor más de las técnicas especiales de investigación y se hablaba de los testigos protegidos. Y más o menos, ¿qué pasó en un casito? este se habla mucho de los testigos protegidos y de las notas de agente. Pero el testigo protegido surge de qué? De una disposición fiscal que me dé motivos por los cuales debe haber reserva de identidad en un testigo. Esa disposición fiscal, según el reglamento de la Fiscalía de la Nación de notificaciones, artículo 8, yo la notifico, la notifico a partir del día siguiente tiene eficacia, a partir de ese día viene el reexamen que dice el doctor, si el reexamen no me lo dan, lo apelo, ¿sí o no? Ya. Pero ¿qué pasa? si van a una audiencia de prisión preventiva y nunca está a la disposición de testigo protegido. Ese es un punto. ¿Y qué pasaría si también vamos a una audiencia de prisión preventiva, porque la mesa que viene creo que también es de prisión preventiva, y, y plantean un requerimiento con notas de agente? Porque las notas de agente finalmente son documentos básicos de inteligencia, ¿sí o no? Y el decreto legislativo 1141, ¿de qué te habla? De que los documentos básicos de inteligencia no tienen valor probatorio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, estimados amigos. En principio, agradecer una vez más la gentil invitación por parte del doctor Paulo Aldea por la iniciativa de la actividad, por el equipo LP, pero también por quien nos acompaña el día de hoy. Además, honrado de quien acompaña en esta mesa, colegas litigantes, como también quien habla, quienes han traído a colación algunos temas que finalmente se han unido de manera individual con lo que se viene reseñando desde un principio. Al inicio de, de la actividad, Roger planteaba y destacaba la importancia que ustedes hayan destinado su tiempo un día sábado para compartir con nosotros. Hoy hemos escuchado cómo mis colegas han reseñado la importancia del tiempo. Y es que claro, el tiempo es uno de los pocos valores que no se retrocede, no se retrotrae, no se devuelve. Y sobre ello es que pretendo hoy día dar algunas ideas y dejar en el tintero algunas reflexiones. ¿Qué ocurre con las investigaciones de crimen organizado y el tiempo que no regresa? El Código Procesal Penal, en el año 2004, cuando se instaura, una de las principales preocupaciones que tenía era justamente buscar acotar la posibilidad de investigaciones ilimitadas. Tanto así que se previó que el Código Procesal Penal tenga plazos previamente ilimitados para las diligencias preliminares, para la investigación preparatoria, para la etapa intermedia, y dejando abierta única y exclusivamente, con algunas limitaciones, la etapa de juiccional. En el camino del tiempo... La sobrecarga judicial que se encontraba en el sistema de justicia, en el Poder Judicial, como consecuencia del Código de Procedimientos, se trasladó al Ministerio Público. Y entonces, esto propició que no legislativamente, sino que jurisprudencialmente, se pueda avalar la posibilidad de prorrogar investigaciones. Hoy por hoy, tenemos problemas o inconvenientes como el que nos ha planteado el doctor Burgos. Se supone que si la finalidad de las diligencias preliminares es identificar la existencia o no de la presunta comisión de un delito, no sería plausible iniciar una investigación preliminar por el delito de crimen organizado. Pero hoy por hoy, la práctica general es que se abre una investigación por crimen organizado por el plazo de 36 meses. ¿Cuál es el siguiente inconveniente? Que cuando uno formula un control de plazo. Por ejemplo, nosotros en el despacho regularmente solemos ser muy minuciosos en el control de plazo. Y Utilizamos en procesos comunes, con bastante habitualidad, la casación 134-2012-Ancash, que hace referencia a la caducidad del plazo. Casación que además fue inaplicada en su momento, tanto en el caso Fuerza Popular, en el caso Keiko Fujimori, bajo el argumento que la casación 134 se dio, en su, se dio previa a la creación de la ley de crimen organizado. Y decían, bueno, no podemos aplicar porque fueron dos momentos distintos. Sin embargo, no se entró a hacer un análisis respecto a la existencia o a la tutela del plazo razonable, propiamente dicho. Porque en puridad lo que se denunciaba en dicho caso es que incluso el plazo de 36 meses de investigación preliminar se había vencido en exceso. Esto es, ¿qué hago yo como abogado litigante si tengo una investigación preliminar vencida y formulo mi control de plazo? Finalmente, ya el criterio más o menos claro es que no me van a aplicar la caducidad del plazo. Sin embargo, a lo que se va a limitar el juez de investigación preparatoria es a disponer y darle un plazo a que cierre la investigación. ¿Pero qué viene ocurriendo? Por ejemplo, con el equipo especial. El equipo especial dice, señores, ok, me ganaste el control de plazo, voy a cerrar mi investigación preliminar. Perfecto, pero cierra la investigación preliminar, pasa un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, estamos un año en más de un caso. Y no hay un pronunciamiento por parte del Ministerio Público, pero ya me cerró la investigación. La pregunta es, cerrada la investigación, pero sin pronunciamiento fiscal, ¿yo ya conseguí garantizar mi derecho al plazo razonable? Nosotros estimamos que no. Sin embargo, el tener que habilitar el mecanismo para controlar eso tendría que ser ir vía tutela. Para poder denunciar, oye, ¿me estás afectando mi derecho al plazo razonable? Porque si bien es cierto, no se está realizando actos de investigación, pero la investigación está detenida y yo sigo vinculado al proceso. En ese contexto, yo creo y saludo eh, la propuesta que plantea el doctor Burgos en términos de que el juez de investigación preparatoria, más allá de atender cuestiones a pedido de parte, sería viable que así como se le ha habilitado que pueda hacer controles oficiosos respecto a la medida de prisión preventiva, pudieras también hacer controles oficiosos respecto al plazo razonable. Asimismo, quiero pronunciarme muy puntualmente, siendo respetuoso del tiempo asignado en esa lógica de, de, de garantizar el derecho al plazo razonable de todos mis colegas en la mesa, así como de quienes me están acompañando, eh, muy puntualmente, eh, saludo mucho lo que ha planteado el doctor Masgiving sobre la motivación, que además también va de la línea con lo que ha planteado el doctor Gutiérrez, es cierto, el derecho a la motivación es un derecho que trasunda a todos los órganos públicos, no solamente al Poder Judicial. Es por eso que resulta razonable la exigencia de la debida motivación, no solamente en términos de redacción, sino también en términos de elementos de convicción. Ya se ha peleado, se ha conseguido algunas jurisprudencias interesantes, por ejemplo, para obligar a que el Ministerio Público cumpla con entregar la totalidad de los elementos de convicción. Pero además, oportunamente, ¿no? yo he salido de una prisión preventiva la semana pasada donde en plena audiencia el Ministerio Público se dio cuenta que había una testimonial que justamente era la que vinculaba con el periodo de obstaculización que no se incorporó y pretendí incorporarse en plena audiencia para debatir en audiencia después de agotado ya todo el debate. Entonces, yo creo que es saludable que eh, los temas que se puedan someter a debate surjan en especial de los abogados litigantes. Yo siempre digo, no existe un mal juez o un mal fiscal. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros, como abogados litigantes, no ponemos sobre el tapete el tema a discutir. Finalmente, más allá que me puedan dar la razón o no me puedan dar la razón en el marco de un debate, lo que consigo es un pronunciamiento judicial que va a dar respuesta y puede generar la reflexión. Puedo llegar hasta la Corte Suprema, si así lo estimo conveniente, en la medida que el argumento sea válido. Muchísimas gracias una vez más y quedamos a disposición de las preguntas del público. Muy bien, agradecemos a nuestra mesa que está con nosotros. Fuertes aplausos, por favor, que se sienta. Por favor, si alguien desea hacer alguna pregunta a la mesa, quizás, por favor. Muy amable, doctor Paolo. Muchas gracias. Dos ideas concretas, sobre todo porque creo que transversalmente se ha dejado hoy entrever el tema de, o la preocupación de la imputación necesaria en estos delitos de criminalidad organizada. Pero sin embargo, escuché al doctor Gutiérrez tomar con una, digamos, con una posición no tan comprometida el tema del principio del desarrollo progresivo del objeto del proceso penal, porque esa siempre va a ser la respuesta, ¿no? uno le pide imputación y el juez te va a decir, la Corte Suprema ha dicho que el objeto del proceso penal se rige por un principio de desarrollo progresivo. Pero por qué ver, o sea, pero el des, y eso va porque el doctor eh, también Arizaga habló de lo mismo, de la imputación, lo han dicho el otro, varios de los colegas, pero en realidad se, o sea, tiene que haber un límite, tiene que haber un punto distintivo, porque tampoco podemos exigir una imputación acabada, ¿Cuál es, ¿Cuál es el control? ¿Cuándo sabemos que esta imputación en realidad es una imputación inicial que obedece a ese estadio procesal? ¿O se está transgrediendo el derecho a la imputación concreta? Porque el principio del, del desarrollo progresivo existe. No hay otra forma. El objeto del proceso penal se va a ir construyendo. No, no, hay, no podemos salir de este auditorio los abogados creyendo que el principio del desarrollo progresivo no se aplica. Sí, es se aplica y es correcto. De repente yo pensaba así como abogado cuando ejercía la defensa, pero he transitado como juez y como juez de garantía y de repente uno va complementando su, su postura. Como abogado, queremos que toda la imputación nazca perfecta. Pero no es eso, un imposible. O sea, el principio de desarrollo progresivo me parece que produce efectos de manera válida porque es la única forma como se construye el objeto del proceso penal que es la imputación. Ahora bien, si esto es así, ¿cómo es que nosotros podemos decir esta imputación es o no es suficiente para ser inicial? ¿Es o no es suficiente? ¿Será acaso la tipicidad que por lo menos haya los elementos típicos o concurran los elementos típicos? Podría ser para los delitos eh, tradicionales, pero para estos delitos de, de, de, de tipicidad un poco más abstracta o un poco más flexibles me parece que tampoco podría ser este el cano. Creo que es un tema que han sentado todos los ponentes y lo dejo al presidente para que con su dirección pueda ser absuelo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el uso de la palabra por tres minutos. Primero vamos a iniciar con el doctor Ayrton Alizaga, siendo el orden de relación en el que hemos desarrollado las ponencias. Bien. A ver, yo recuerdo tener hace más o menos igual dos meses por ahí una defensa de unos canadienses, defendía a un canadiense en una prisión preventiva, eran ocho imputados, salió un panorama, un caso muy polémico, y justamente el tema de imputación, fíjese, doctor Aldea, eran seis hechos. Yo desarrollé, y es más, lo compartí por ahí por redes, una cronología de los seis hechos. Era un tema de tráfico de drogas internacional, vino la DEA, yo estuve ahí desde la intervención, detención, allanamiento, y todo eso. Pero ¿qué pasó en ese, en ese, en esa audiencia? que durante la vista y la lectura del requerimiento de los seis hechos, al canadiense que yo defendía jamás apareció en ningún hecho. Yo lo puse en audiencia y lo compartí, hice un comentario. Cuando yo discuto el tema de imputación, yo le digo, señor juez, con todo respeto, 3.36, formalizar eh, para formalizar previamente al tema de prisión hay que tener hechos detallados. ¿Cómo es posible que me digas que hay seis hechos? Mire usted en pantalla, en la diapositiva, en las capturas, te he puesto los hechos resumidos, los que participan, y no está el ganadiense. Y el señor fiscal, en su argumento, no, me decía: es que él supervisaba. O él no está en ningún hecho porque él supervisaba. Perfecto. Hay un elemento de convicción que vincula la supervisión, señor juez, señor fiscal, un solo elemento. Porque se investigó más de 10 meses. Obis, oh, testigos protegidos, fotografías, videos, lo persiguieron por todo lado, pero ninguno solo. ¿Y eso no es un tema de afectación a la imputación? Yo no puedo discutir ahí un tema de imputación. Si es que partimos de la lógica que, claro, la investigación es progresiva, obviamente. Si es que tengo todo claro, mejor te llevo un juicio, ¿no? Tengo todo claro, te llevo un tema judicial, ¿para qué voy a investigar? Pero mínimamente, siendo que yo merezco que me digan, aunque sea un poquito, de imputación. De los seis hechos, un poquito. ¿Dónde visualizó? ¿Dónde supervisó? Y eso no hay. Entonces, ¿De qué vale que tenemos un artículo 71, derechos del imputado, el tema de conocer los cargos desde la detención? El que no me das los cargos. La Corte Interamericana se pronuncia, derecho del imputado desde el primer momento de la detención, dale los cargos. Si no me das los cargos. Entonces, si es que vamos a pensar con todo respeto de que la investigación clave es progresiva, y como es progresiva, lo que decía el doctor Gutiérrez, te meto preso cinco o seis meses, destruyo tu familia destruye porque el meter a una persona presa y eso lo hablaba el profesor Felipe Villavicencio Terreros cuando hablaba del fenómeno de prisionización una persona de la sociedad un ser humano que se incorpora un penal cuando sale no es lo mismo obviamente cierto ustedes no sé si es que acá hay varios litigantes no saben el trauma que es para la familia ver en una audiencia tú estás litigando y a la espalda pues tienes a dos hermanas mamá hijos llorando ahí es traumático para el que litiga. Propiamente de ese trauma uno quiere hacer, ¿qué cosa? Un tema de defensa, quizás compasión, conveniencia. Sentirte que defiendes bien. Y obviamente, si es que yo defiendo bien, mínimo. Cúmpleme el artículo 64 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Requerimiento motivado. Muchísimas gracias. Doctor Renzo Peña, por favor. Bien. Sí, para resumir y complementar de pronto lo que acaba de decir mi colega que me antecedió, efectivamente, eh, todos concordamos y al estar inmersos en el mundo del campo ¿no? del derecho penal, sabemos bien que el derecho penal tiene una doble función. Derecho penal básico, proteger a las personas del delito, pero también proteger a las personas del propio derecho penal, por cuanto los estragos que genera el derecho penal sobre una persona Mal juzgada, tiene los mismos irreparables consecuencias que el delito mismo. Pisar un penal es lo más horrible del mundo. Al margen del tema familiar, el tema no, eh, que involucra el, el sufrimiento pues, de los allegados, pisar un penal es lo más horrible del mundo. Ojo, sin tener en cuenta detalles como, por ejemplo, el tipo de delito, porque todos sabemos cuál es la ley que prima en, la, en las prisiones, sobre todo en los delitos de pronto que tienen que ver, ¿No? Los delitos de conductación sexual, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la imputación. Si bien es cierto, comparto el punto de vista del doctor Aldea, con respecto de la imputación en lo que eh, es progresiva, ¿No? La, la, la investigación es progresiva. Efectivamente, sí, pero debemos exigir, y creo que se podría ser de pronto una conclusión a la cual arribar de manera conjunta, un mínimo de imputación. Para saber de qué defendernos. ¿De qué nos vamos a defender ¿O cómo vamos a ejercer defensa eficaz si no sabemos de qué? Casación, no, recurso de nulidad 956-2011, Cayali. Circunstanciado, mínimo de detalle para poder defendernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Bien, eh, en realidad lo que plantea el doctor Aldeas es una posición real. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos en una perspectiva de abogado litigante, entonces el abogado litigante casi siempre va a querer los actos perfeccionados a la finalidad, obviamente, de ejercer una defensa eficaz. Y también es cierto que el Ministerio Público, dentro de las conductas que éste debe tener, efectivamente es una conducta progresiva. Entre esas dos perspectivas, siempre hay una, un, una postura intermedia que tiene que ver la del juez de garantías. Entonces, el juez de garantías tiene que asumir las dos posiciones para finalmente delimitar ¿no? una posición intrínseca, extrínseca, que es finalmente la que nos da a conocer. Entonces, frente a ese cuestionamiento, si es que es correcto o es incorrecto, ¿cierto? esta perspectiva, yo estoy de acuerdo con que el derecho progresivo es una razón elemental y existencial para una investigación. Lo que no podría pasar, y es justamente lo que menciona el doctor Ayrton, es que se, se atribuya bajo estas circunstancias, algunos actos, cierto, vejatorios. Algunos actos que probablemente puedan generar en adelante al no haberse realizado un control, por ejemplo, la obtención de un elemento de convicción, cierto, a esta perspectiva de una presión preventiva, sobre un acto irregular o sobre un acto ilegal. ¿Cuándo es el momento oportuno en el cual nosotros deberíamos plantear? A nosotros siempre nos ha pasado desde la perspectiva, en este caso del, del litigio, a veces nos hemos percatado de que existen incluso, ¿no es cierto?, actas que no se han realizado correctamente en las diligencias preliminares. Existen también dentro de ellos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los hechos en concreto, los hechos fácticos, narrados en este caso a través del Ministerio Público, no concuerden necesariamente, y en esto estoy de acuerdo con el doctor, no concuerden con los hechos que naturalmente son hechos imputables. Esa es una perspectiva normal pero creo también que el abogado en el contexto que nos toque a nosotros deberíamos actuar también con probidad Una de las cosas, por ejemplo, es que si a mí me, nos buscan en este caso en una prisión preventiva, es casi de inmediato que nosotros debemos, debemos analizar, perdón, eh, lo que nosotros debemos analizar con perspectiva inmediata es obviamente son estas actu actuaciones previas o prejudiciales que deberíamos hacer. Esto le da razón y motivo también para que en la audiencia, ¿no es cierto? No solamente se cuestione elementos que no son naturaleza de una presión preventiva, sino que también se deje, en este caso, al juzgador la posibilidad abierta de que se ha ejercido el derecho oportunamente. Muchas gracias. Es... Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. No me poco con el tiempo. Doctor Burgo, por favor. Perdón, breve, breve nomás. Yo creo que. Eh... El tema es el control, yo creo que tiene que venir un, por un par de temas de control jurisdiccional, ¿no? Eh, si yo establezco 36 meses, eh, obviamente, eh, el, el juez me va a decir, bueno, es un tema progresivo, ¿no? Y de repente al final de los, de los 36 meses se encuentra la imputación. Pero ahí vendría el tema de que esa, esa carga no debe ser este, justamente recogida por la defensa, ¿no? Eh, he, he escuchado un colega que decía, pero Gustavo, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no cuestionaste? ¿Por qué no planteas una tutela? ¿Por qué no plantas un, un control de plazo? Es más, he visto algunas eh, jurisprudencias donde se han cuestionado, ¿es tutela o es control? Uno dice tutela, otro es control. Oye, pero si el término es el mismo, cambien el nombre, pilla, ya está, seguimos resolviendo de fondo, resolvemos. Claro, o sea, por favor. Entonces, el tema es bueno, ¿cuándo vas a tener una diputación necesaria? ¿Cinco meses? ¿Ocho meses? Ya, ocho meses. Ocho meses, regresamos y volvemos a discutir. Ya, dime, ¿qué tienes? Así tienes que ser. Porque si no... Vamos nuevamente al tema que al final de los 36 meses, recién vamos a ver qué cosa hay, ¿no? 36 meses cuando precisamente ha generado allanamiento, de repente ha habido el tema de, de detención. Mira, el tema de detención es 10 días, ¿ah? ¿eh? Ah, no, el abogado tiene que plantear este, el, el, el plazo estrictamente necesario. ¿El abogado? Y si no lo plantea, 10 días, pues. O sea, ¿y, este, y, y el juez de garantías? Estamos acostumbrando a que todo eso lo tiene que cargar la defensa. Y si estamos hablando de que si, la, si el señor, el, el investigado, no tiene la posibilidad de contratar a un abogado particular, lo va a tener que hacer un defensor de público, un defensor público que tiene una gran carga procesal, y es a nivel nacional, se ha publicado un tema de cuestionamiento respecto incluso a la forma de trabajo que tiene, no de la posibilidad de hacer los turnos. O sea, imagínense, el, el, y vamos a continuar con, el, con esta situación, yo creo de que no. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Le damos el turno la palabra al doctor Luis Villano. Bueno, doctores, eh, discúlpenme, pero yo discrepo. Totalmente yo discrepo. O sea, eh, yo tengo que entender porque hay una progresividad de la investigación, vamos a relajar las garantías procesales. O sea, mi criterio las cosas no funcionan así. Acá lo cierto es, hay un dato de la realidad que yo voy a recoger a través de un acto de investigación y lo voy a, lo voy a incluir al proceso a través de una proposición fáctica. Si esto es un juicio de subsunción, justificación interna para cada elemento normativo, descriptivo del tipo penal, se cita una proposición fáctica, que si no la conducta sería qué? Atípica, sí o no? Ahora yo, yo pregunto algo, hablemos de la prisión preventiva. ¿Qué, ¿Qué pasó en el acuerdo plenario 1 2019, fundamento 25? Ahora sí puedo discutir la tipicidad, sí o no? Y debe ser por algo, ¿no? Ahora yo cato lo que dice el doctor Paolo. Cierto es que a la fiscalía yo no puedo pedirle fiscalía. ¿sabe? Me están saboteando de, del fondo. No, quiero, quiero, y con esto concluyo porque el tiempo es corto. Este, decía Gonzalo del Río Labarte, porque esto ya más o menos se debatió. Este no es un, este es un acuerdo plenario, pero de la Sala Penal Nacional. También es uno 2019 y más o menos Gonzalo, el profesor Gonzalo Enrío Labarte decía lo siguiente lo progresivo es la verificación de la imputación concreta, no la construcción de la imputación, porque tú naces con una hipótesis desde la formalización que vas a verificar en la investigación, por eso decía distinto es imputación necesaria de imputación concreta, imputación concreta, el núcleo de imputación, imputación necesaria lo periférico, eso sí lo puede decir averiguando por eso hay disposiciones de ampliación, etcétera, pero yo me defiendo de lo que yo conozco, de lo que yo conozco ¿sí o no? Si no lo conozco, entonces, gracias, amigos. Muchísimas gracias. Solamente una reflexión final para no robar los últimos tres minutos que nos quedan. Eh, coincido con la importancia y la progresividad, pero yo creo que muchas veces se confunde eh, dos elementos importantes. La existencia y la imputación concreta y la valoración que se puede hacer respecto a los elementos de convicción. Yo creo que sí es importante que esté delimitada la imputación concreta. Sin embargo, es distinto que yo estime que tal o cual elemento de convicción no corrobore alguno de los elementos o algunos de las partes o de los elementos fácticos de la imputación concreta. Y es lo que muchas veces se suele confundir. Puede ser que yo asuma que este celular no me vincula con el proceso, pero esto es valoración, no es inexistencia de imputación concreta. Entonces, yo sí rescato la importancia de eh, la progresividad de la investigación siempre que esté concretizada en el requerimiento, más allá de que yo esté de acuerdo o no. Ya el criterio valorativo depende de otro, de otro debate que seguramente nos, nos demandaría mucho más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes ya de culminar, yo quiero agradecer públicamente, al, primero a nuestra mesa y también a los patrocinadores, que gracias a ellos y a ustedes han hecho posible este evento. Quiero saludar.